¿Qué es Ming-Yue? En este momento presente, cuando tu conciencia se enfoca en sí misma, puedes darte cuenta del estado de tu conciencia con claridad. This is Min Esto es Mingyue. Podemos sentir Our inside, there is the observer. que en nuestro interior hay un observador. We are observing Nosotros many estamos observando muchas cosas. But when this observer Itself Pero cuando el observador se da cuenta de sí mismo se enfoca y es This el mismo, Ming esto es mingyue normalmente habitualmente. Our consciousness, uh, the inner observer, nuestra conciencia, el observador interno, se enfoca en el mundo exterior. Usamos los ojos, los oídos, para observar las cosas del mundo exterior. Cuando practicamos algo como el yoga, como el chikún, cuando practicamos mindfulness, our consciousness will come back to observe body inside. nuestra conciencia regresa adentro para observar el interior del May cuerpo. Quizás puedas sentir las sensaciones del cuerpo con claridad. Podemos sentir con claridad la respiración en el interior del cuerpo. Podemos sentir el fluir del chi. Pero ahora, la conciencia entra poco a poco y observa un nivel profundo. Observa las emociones. Observa tus pensamientos. Estos son niveles más profundos. Pero todos estos no son lo que llamamos Minyue. Cuando observamos todas las cosas que suceden en el cuerpo, tus emociones, pensamientos, y continúas sintiendo que allí está el observador, está bien. Y entonces no nos importa nada de eso. El observador regresa amablemente a sí mismo. Se observa a sí misma. Es él mismo o ella misma. Y si puedes sentir que tu observador está claro, ese estado es minyue. Cuando entras en este estado, esto significa que tú has ido más allá de los apegos al mundo exterior y a las sensaciones del cuerpo, a las emociones y a los pensamientos ya has ido más allá de tu marco de referencia. Y tú estás solo en el observador puro. Tú no estás en nada más. Cuando vas más allá de todo eso, naturalmente, vas a ir más allá de todo tipo de bloqueos also go beyond the, the fear. creados por todo tipo de apegos y también vas a ir más allá de los miedos. Cuando tú entras en este estado, You feel very peaceful, Sientes que es muy very apacible, relaxed, muy relajado, very free, muy libre, very muy armonioso. This is a Entirety. Estás en un estado de completud totalmente despierta. Así que ese estado, significa que hemos accedido a la fuente interna de la vida. No seremos controlados ya por el cuerpo, por los patrones de pensamiento, ni por el mundo exterior, ni por nada. Ese estado es muy bueno para la vida. En ese estado, el potencial de nuestra conciencia se desarrolla y se vuelve más poderosa. Internamente usamos ese nivel de conciencia para ir a través del cuerpo y podemos transformar el cuerpo de chi de forma muy profunda y muy fuerte para gestionar nuestra vida como maestros.